Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Les habla Irmari de Papelería Studio. En este video les voy a estar enseñando cómo trabajar un nombre en capas para pasarlo a un vaso. Así que tengo mis tres partes. Aquí tengo Transfer Tape. Esto es marca Oracle. Estoy utilizando un color plateado metálico marca Cricut y entonces estoy utilizando el color turquesa de la marca Oracle. Así que ya corté el, el fondo en color turquesa y corté entonces las letras en este color metálico. ¿Qué necesito? Bueno, voy a utilizar mi Wither Tool. Estoy utilizando uno de marca We Are Memory Keepers. ¿Por qué me gusta este? Porque tiene la puntita bien finita y se me hace mucho más fácil al momento de limpiar el exceso de vinilo. Así que por una esquinita voy a levantar este exceso. Y este va a ser bastante fácil porque... Porque, eh, ¿verdad? No hay nada entre medio, es simplemente un, un fondo, una nube en la parte de atrás. Entonces aquí tengo el plateado, voy a hacer lo mismo en una esquinita, voy a levantar y entonces poco a poco voy a sacar ese exceso de vinilo, ¿okay? Y por último le voy a quitar la parte de adentro de la letra R y le voy a quitar la parte de adentro de la letra A. Okay. Esto lo sacamos y así queda. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a trabajar? Pues este, este, estas letras, el nombre completo de Charlie, va sobre esta otra nube. Así que, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es que voy a remover la parte de atrás del papel del tape. Okay. Aquí está. Y entonces voy a colocar esto aquí en la parte de abajo, ¿ok? Para que no se me ensucie y entonces voy a enderezar un poquito aquí y, ¿ok? Voy a pegar el tape encima del nombre y entonces utilizando mi espátula voy a aplanar ese nombre ok para asegurarme de que le quede bien pegadito nuevamente voy a volver a repetir lo mismo en la parte de abajo ok y ahora lo que vamos a hacer es que voy a voltearlo y entonces voy a levantar primero esta capa ok que es la parte de atrás del té y luego poco a poco voy a levantar entonces la parte de atrás de mi vinilo ¿Por qué lo hago así porque eh, si por alguna razón no, ha, no hubiese pegado bien la letra al, al vinilo. Pues esta es una mejor manera para manipularlo. Y entonces a medida que vamos levantando. Pues vamos, vamos este, moviéndolo hacia abajo para que pegue bien. Pero en este caso eh, esto es tape orafol que es excelente. Y entonces ahora voy a repetir lo mismo. Voy a colocar la parte de abajo encima de esto para que no se me ensucie el tape ok y entonces voy a ir poco a poco por aquí a ojo asegurándome de que esté más o menos en el centro y ahí cuando veo que está bien simplemente lo aplano ahí está y vuelvo a utilizar nuevamente mi espátula para aplanar el nombre completo ahí en el tape voy a levantar nuevamente en la parte de abajo y ven como aquí él no le no pegó bien en el tape. No hay problema, lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi, mi hook, ¿ok? Y voy a levantar el exceso de, de papel y ahí está, ¿okay? Y esto lo llevamos aquí. nuevamente a la parte de atrás del tape, del transfer tape, y aquí queda. Así que lo que voy a hacer ahora es que lo voy a cortar, eh, lo voy a cortar aquí proporcional para que quede bonito, y esto yo lo entrego a la clienta para que entonces ella se lo pegue a su propio vaso. Si en caso de que estuviésemos pegándolo en nuestro propio vaso, lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar, la superficie de nuestro vaso con alcohol y entonces ya luego pues lo colocamos encima, levantando, ¿verdad? Solamente con esto lo llevamos aquí encima del vaso. No lo voy a hacer ahora porque se daña, pero quería enseñarles cómo trabajar en capas un nombre con su offset, que vendría siendo la sombra de atrás. Cualquier duda o pregunta, ya saben, puede escribirme en los comentarios, con gusto les voy a ayudar. Recuerden siempre, si les gusta el video, denle like, compártanlo para que otras personas se puedan beneficiar. Y recuerden de suscribirse al canal para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. ¡Lindo día!